La situación que tenemos aquí, Radamés, en el Cuerpo de Bomberos del municipio de Castillo. Muy buenos días, Pedro José Tifá. Eh, tenemos las dos unidades de, de, de combate de incendio eh, fuera de servicio eh, para conocimiento de la población y las autoridades competentes de nuestro municipio. Tenemos las dos unidades fuera de servicio. Eh, la unidad B1 se nos está calentando mucho por cuestión del radiador. Y la unidad de B2 que está para la de nosotros, nos está mezclando el aceite con el agua. Entonces, eh, mientras tanto vamos a estar sin camiones hasta que los mecánicos puedan venir a resolver el problema. Para que la población de Castillo tenga conocimiento y cualquier cosa que suceda no quieran culpar los bomberos. Pero eh, eh, hace mucho tiempo de eso. No, no, no, no. no eh, Hace hace varios días, una semana una semana que tenemos inconvenientes con las unidades. Ok. ¿El nombre tuyo? Coronel Radamé Fernández. Eh, bien, estuvimos hablando con el coronel Radamé Fernández, encargado del de cuerpo de bomberos del municipio de Castillo. Desde el municipio de Castillo para Telenor, Pedro José Tifa.